Aquí presento todos ustedes el pañuelo que está blanco, pero dentro de un momento ver tres rosas que no puedan pagarlo. Y hasta ahora esta chica se ha guardado hasta el día de hoy. Y estamos todos gitanos aquí reunidos para hacer una boda preciosa, con mucha honradez, con todos gitanos, viejos que están aquí y las gitanas que están orgullosa de ser la padrina de mi cuñada. Suegros, que se lleven.. Como se deben de llevar, que yo los conozco, son buena gente, son buenos gitanos, yo les diría que se peguen un abrazo para que gocemos todos. ¡Gitanos, acercases para aquí que viene la honra de la chica! ¡Alega! Bueno, ahora con muchísimo orgullo, se lo presento al padrino. El motivo de que haya tantos cristianos bueno aquí es este, es una honra de la hija de mi cuñado. Aquí se la mucho a todos ustedes. Yo veo una honra pura y buena. Veo otra cosa como tres luceros. Y a la primera, por dar honra y orgullo a sus padres y a sus hermanos, a la familia de la novia. La segunda, pues al tío José y al futuro marido y a su familia. Y la tercera, no menos importante, es por padrino y por todos los que están ustedes aquí. Entonces tengo que decirles, primero, a la juventud, mirad hijos míos, mirad esto y que no se os olvide. Esta tradición que os enseñamos, no la perdáis, porque los gitanos tenemos muchas cosas buenas, pero creo que esta es la mejor, la mejor de todas. No obstante, os tengo que decir que si alguna persona tiene que decir algo sobre este pañuelo, que lo diga ahora. Porque luego no se podrá hablar, porque si es mujer, aquí está la padrina, que que se puede ver, que responderá. Y si es hombre, pues si es hombre, yo le doy mi palabra, que pase un día, pase dos, pase por la vida que tenga, si puedo, mandar a huerto de los callados, señores. Y como es un pañuelo, muy puro y muy bueno, yo me corono con él. Muy bien. Señoras y señores. Y Esta es mi tercera hija moza que caso en estas mismas condiciones, la tercera, que para no dar pues. Y estoy muy orgulloso, muy orgulloso de tener tres hijas y casarlas como estos gitanos me dicen lo del pañuelo. Yo tampoco entiendo mucho de pañuelos, pero yo sé positivamente que es extraordinario. Mucha honra. Que como es extraordinario, pues me lo paso por la cabeza. ¡Oh, oh, oh! Buenas tardes, Gocitos. Gocitas. Esto es lo que somos los gitanos. Esto es lo que somos. Respeto, honor y ayudarnos unos a otros. Y esto es lo más grande del mundo. Por eso y porque no sepa aguantar, para todos ustedes, vos no existís, los y móviles. Si no Cuidadlo bien, que yo me lo paso por la cabeza por todos los que hay aquí. Bueno, señores, ¿sí? yo como tío de la novia y gitano me siento muy orgulloso, muy honrado de tener esto de la mano y como ya han dicho todo lo que se puede decir bueno, yo como lo veo, muy bueno y de mucha pureza señores me lo paso por la cabeza. Unos aquí el puro, eh. Bueno, señores, sobra las palabras, ¿no? es la tradición del gitano y la honradera. Y que no se pierda. Somos tan buenos. buenos la Muy bien. ¿Dique? Bueno, pues esto es un orgullo para la familia del padre, del novio y de la novia. Y me siento orgulloso. Porque si es el sobrino, ella también es sobrina mía. Muy bien, muy bien. Y como es un pañuelo extraordinario, que las bocicas de hoy en día, que copien de ella. Y que se haga todo para bien. Y como es bueno, me lo paso por la cabeza. Bueno, no hay palabras para decir. Las palabras están aquí y los hechos. La chica se merece todo. Y el novio también, su padre y el padre del novio. Y como es tan majo y tan bueno esto, que son tres luceros como en el cielo están. Yo me lo paso para la cabeza. Yo creo que aquí, un poco más hay que ir sí ya, ya, está Yo como le veo, bueno, culo, pero no me. Venga. Nada más añadir a las palabras que ya han dicho hombres que entienden mucho más que yo. Pero, para presentar el oro, aunque sea mudas, el oro siempre es oro. Y como es puro y bueno, sí, nos coronamos todos los gitanos. No sé qué tendrá esto, a lo mejor estamos las familias seis, seis meses o siete meses sin vernos y cuando hay una boda, todos nos reunimos, no sé qué misterio será. Será el misterio de Dios. Como es puro y bueno, me lo paso por la cabeza. Bueno, señores, yo como han dicho los gitanos viejos entiende más que yo y las mujeres yo también orgulloso de mi cuñado y mi cuñada me lo paso por la cabeza Venga.